Esto es un vídeo de apoyo al curso de HTML5 y CS3 que estoy escribiendo. En la descripción dejaré el enlace a la URL. Bien, la idea es crear, aprender lenguaje HTML en su versión 5, conectado, como es inevitable, con el CSS3, que trata las cuestiones de diseño y forma del contenido textual que debería estar en HTML5. Hace unos años eh, escribí un manual de lenguaje HTML que, tiene cierta, que, que tuvo cierto éxito, cierta vigencia, que era bastante completo, eh, pero es HTML4, incluso alguna cosa de JavaScript, eh, o el X, entonces el X html que ya ha quedado fuera de combate digamos el, el manual era muy completo y empezaba desde 0.0 y llegaba pues hasta cierto, hasta ciertos niveles ¿no? bueno esto ha quedado en gran parte obsoleto y aunque sigue funcionando eh, los navegadores todavía siguen interpretando correctamente mucho de lo que era el html 4 nuestra idea es aprender el HTML5, aprender CSS, que está conectado con él, y hacerlo de la manera ortodoxa, es decir, que lo que hagamos esté validado por el W3C Consorcio, que es el, el organismo que se encarga de, de ver que las cosas están bien hechas. Por ejemplo, eh, este es el sitio que está empezando a crecer. Eh, si yo copio la dirección, y se la mando al W3, le pongo ahí la dirección, pues me lo revisará y me dirá si está correcto. Bueno, primero me preguntará si soy un robot, le diré que soy un humano y me dice que el documento se ha, se ha revisado completamente y que no tiene errores ni advertencias que mostrar. Pues esta es la idea, que lo que hagamos, lo que aprendamos y lo que hagamos pues se corresponda con los eh, estándares con los, eh, que dictamina el W3C. Bien, eh, además queremos hacer un diseño web que sea responsivo. Esta palabrota quiere decir que sea flexible, que se adapte a la, a la, a la herramienta, al dispositivo con el que yo estoy leyendo ese documento. Esto, ahora mismo estamos en Safari y una forma de comprobar que esta página web es responsiva pues es disminuyendo el ancho, el ancho de, de la pantalla y observamos que esos tres, esas tres columnas que forman parte del contenido principal pues se van estrechando y llegará un momento cuando ya sea muy estrechito pues que se recolocarán de tal manera que la columna izquierda se queda ocupando al 100%, la columna central es todo lo que estamos viendo ahora Abajo se ha quedado la columna de la derecha y el pie que antes no lo habíamos visto, pues que también está formado por tres cajitas, pues ahora vamos a, hacerlo otra, vamos a verlo de otra manera. Ahora lo vemos en horizontal. Bueno, vamos a verlo antes la página web entera. Ahí vemos las tres columnas principales y ahí vemos el pie de página, que también está, separado, está construido en tres cajas. Eh, lo estamos viendo en Safari, pero si lo vemos en otro navegador, en el Chrome, eh, quizás sea un poco más fácil ver este tipo de cosas. Pulsamos en el botón derecho en una parte vacía de la página y le decimos a ver desde aquí inspeccionar elemento y aquí en esta flechita elegimos responsive. Podemos elegir la pantalla en la cual vemos ver, pero vamos, lo vamos a elegir responsive y lo que vamos a hacer es lo mismo que hemos hecho antes reducir reducir reducir el ancho de página para ver que cuando llega a un tamaño de 619 por 573 píxeles pues el contenido se ha recompuesto se ha reordenado para mostrar las cosas eh, para mostrar todo el contenido correctamente esto es lo que queremos hacer pero bueno iremos paso a paso viendo todas las cosas de manera ordenada eh, en este diseño eh, es muy importante eh, lo que se llaman las cajas en, en lenguaje HTML, los DIPs. Este en concreto, este, este sitio, los, lo hemos estructurado en, en tres cajas principales. Una es el título, otra es el cuerpo central de la página y otra es el pie de página. Lo vemos aquí. Este sería el título, el cuerpo central, que es todo esto que estamos viendo ahora mismo y el pie de página, que es lo que se ve abajo del todo. En el título no hay más que una caja, un div, que pone dos líneas de texto, html5 y cs3, diseño web responsivo. En, el, en la, la caja central, está, que he puesto aquí de color azul, está a su vez dividida en tres eh, divs eh, secundarios, que son los rojos. Uno es el de la izquierda, donde están los logos, otro es el central, que es el contenido principal de la página, y otro es el de la derecha, que en este caso están los enlaces que ahora mismo no funcionan, pero que funcionan, no llevarán a ningún sitio, pero que llevarán en el futuro. Eh, en la página, en el cuerpo principal, además, he colocado otras cajitas de texto, otros divs anidados dentro de ese, en donde he ido colocando un... un un texto preformateado que se llama, ya lo veremos esto, con, un, con el código que había que escribir, con el código, con el código a mostrar. Que bueno, este, este además, este texto preformateado, cuando colocamos, cuando se la, la, el sitio se estrecha, a lo mejor ahora no se, no se muestra correctamente, pero sí, sí que se va a mostrar, pues aparece un, veis, un, un desplazador, un scrolling ¿eh? para ver el texto sin que se partan las líneas de manera inadecuada. Eh, bueno. Y en el pie, a su vez, he puesto tres cajitas que son invisibles porque parece que son todas seguidas, pero una es el, el, la licencia Creative Commons, en la, en la central he puesto el nombre del autor, del, del, del diseño. Y en la, en, el, en la derecha un botón para ir a la validación del documento, lo que hemos visto antes, el W, allí donde nos dice que la página es correcta, que no se muestran ningún tipo de advertencias. Bueno, esto es lo en, en el sitio principal. Hemos creado ya una página web. Entonces, la primera cosa que, y aquí acabamos ya, este pequeño vídeo... La primera cosa que es saber qué programas son los adecuados para escribir eh, para escribir el código de, la, de una página web HTML. Bueno, hay dos, dos, dos, eh, hay muchos, pero yo recomiendo dos. Este es el Sublime Text, Sublime Text, que está para Windows y para y para Mac. Este es una posibilidad, es de pago, pero este se puede utilizar sin ningún problema, el tiempo necesario, sin tener que comprar una licencia, excepto para aquellas personas que lo emplean de manera, de manera profesional. Y el Visual Studio Code, que este sí que es absolutamente gratuito y que también es un editor quizá de los más utilizados. Tanto el Visual Studio como el Sublime Test nos ayuda. Vamos a abrir, por ejemplo, el Sublime. Esta sería el Index, la página web que hemos visto esto es lo que hay que escribir, bien, como veis, pues las etiquetas están coloreadas de un determinado color, las, los atributos, que son, bueno, ya veremos que son de este tipo de cosas, el atributo de la etiqueta está coloreado de otro, eh, además nos ayuda mucho, ahora veremos algún, algún eh, y el estilo, que es la, o sea, este, esta página web, que es un HTML, que HTML, está conectada con una hoja de estilos, que se llama, en este caso le hemos puesto estilo.css, en el cual están las cuestiones de formato de, de esa página web. Aquí le decimos cosas como el tamaño, el, el, el color, el, el, cómo se coloca espaciadamente un, una cosa con la otra. La mayoría de las cosas están dichas en la hoja de estilos. No todas, ¿eh? hay algunas que se siguen diciendo, escribiendo en la página, en la página web. Bueno. Simplemente la última cosa, por ejemplo, si queremos hacer un nuevo, una nueva página web con el Sublime Text, pues yo le digo archivo, nuevo archivo y entonces lo guardo primero con, con el control S, lo guardo y me dice, ¿cómo quiere usted guardarlo? Pues vamos a llamarlo página de prueba, página prueba y como es un documento que quiero ser que sea página web.html, ¿vale? Lo guardo. Y ahora, para empezar a escribir, pues yo escribo como va a ser un documento HTML, HTML y con un y con un atajo de teclado le doy al le doy al espaciador y ya el programa me escribe las 7 8 líneas que son eh, fundamental es la estructura de la página web que etiqueta HTML. Bueno, primero el tipo de documento, HTML de entrada, HTML de salida, la cabeza del documento, el HEAD, aquí, aquí se cierra el body. y Aquí en el HEAD pon unas cuantas etiquetas de las cuales iremos hablando durante el curso. Bueno, pues de momento aquí lo dejamos.